Entonces, el, obje el objetivo de esta charla es que supuestamente estamos llegando pronto, si es que no irrumpe de manera, eh, digamos, desconocida la, variable, la variante Delta. Eh, todo indica que en algún instante del segundo semestre volveremos a clases presenciales o a un tipo de modalidad híbrida. ¿ya? Entonces, ahora vale la pena plantearse el en esta situación y después de esta larga experiencia que para muchos ha sido una especie de tortura. Bueno, entonces la idea es de esta presentación vamos a hacer un repaso muy rápido las cosas que en particular yo he podido hacer o he visto que otros colegas han hecho y cuáles de ellas podríamos llevar a nuestra docencia ya sea híbrida o presencial en un futuro que tal vez sea pronto o tal vez el próximo año. Entonces, primero que nada, algo evocativo, ya han pasado más de un año de clases en Zoom y tenemos esta situación, ¿verdad?, de pantallas negras, ya ya estamos mucho acostumbrados que por diversos motivos se han mantenido negras. Y lo que yo les voy a presentar hoy es mi particular visión de una disciplina relativamente nueva que se llama eh, Ciencia del Aprendizaje que eh, lo que trata es tratar eh, buscar estrategias que ayuden efectivamente al aprendizaje en el contexto particular de cada uno de ustedes como docente, pero eh, con contribuciones de distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, allá en la parte de abajo está la disciplina a la cual yo pertenezco, que es neurociencia, pero no obstante, hay otras disciplinas que han contribuido grandemente a lo que es el mejoramiento del aprendizaje, como son la psicología por acá, o la eh, Psicología Cognitiva lo, o Ciencia Cognitiva, como aparece ya, o también las mismas prácticas docentes. Entonces la idea es que, eh, y, si ustedes buscan en Internet eh, Science of Learning, es un nuevo movimiento, nuevo lo digo en términos de que hace pocos años existen eh, revistas especializadas en esto, que lo que buscan es evidencia respaldada por investigación que provenga de esta distinta disciplina que ayude al aprendizaje. Esa es como la inspiración de la ciencia del aprendizaje. Y el temario de la, de la clase de hoy día, que va a ser como 30 minutos, estimo yo, y de ahí vamos a dejar un amplio espacio para preguntas, es que vamos a transitar de temas como qué dejamos atrás antes de la pandemia, qué aprendimos en nuestro primer año de pandemia. Voy a presentarle un modelo de clase activa en Zoom, algo de las clases que echamos de menos lo presencial que esté en Zoom. ¿Y qué vamos a dejar para el retorno presencial? ¿Ya? ¿Qué, o desde mi punto de vista, ¿qué cosa vale la pena rescatar de esta situación? Entonces, naturalmente, eh, desde mi particular visión, eh, sería bueno establecer qué cosas dejamos atrás antes de la pandemia y algunas cosas de las cuales uno se da cuenta o no de lo que ocurre en una sala de clase. ¿Ya? Así que me voy a centrar en las cosas más importantes que dejamos atrás antes de la pandemia. Una cosa que uno aprende, eh, yo soy neurocientífico, pero no, no soy, digamos, pedagogo de formación, más, más bien me veo en la circunstancia de tener que enseñar, eso no me convierte en un, alguien, un pedagogo, por supuesto, sino que básicamente uno aprende de los buenos ejemplos que uno ha tenido en la, en la vida de buenos profesores o de otros colegas. Y hay actividades que los profesores hacen que son súper importantes eh, que aquí las voy a resumir. Por ejemplo, la, una de las más importantes es lo que se llama modelar. ¿ya? El ser capaz de representar la, la situación, la performance que queremos de los estudiantes en primer plano, mostrarles cómo se hacen todos lo, los procesos y hacer que los, y monitorear que los alumnos lo, lo hagan de esa manera. Otra cosa que hemos escuchado mucho, el, el, la famosa eh, retroalimentación, ¿ya? que eh, eh, en, en presencial es algo natural que uno hace especialmente cuando trabaja en estos pequeños grupos en estas pequeñas tutorías ¿ya? y es eh, esta retroalimentación para monitorear efectivamente el aprendizaje otra cosa eh, que los profesores hacen también espontáneamente es este tema de evaluar eh, eh, a través de preguntas eh, rápidas como esa técnica se llama eh, preguntas en frío o cold calling que en realidad viene del inglés de términos de mercadotecnia, que les sirve para verificar si los estudiantes están entendiendo. Y lo interesante de eso es que el profesor aunque no se dé cuenta, tiene muchas herramientas por las cuales se da cuenta si los estudiantes están aprendiendo o no. La expresión facial, la postura corporal en, en, en su pupitre, digamos, eh, y, y el profesor eh, eh, con los años desarrolla esa habilidad de ir monitoreando y de ir preguntando de ir, eh, y de ir evaluando si los estudiantes están aprendiendo. Y otra cosa que no es menor y que a veces uno, digamos, eh, da por sentado, es lo que llamamos el, el clima emocional de un, de un aula. ¿ya? Que es algo que uno construye en las relaciones personales con los estudiantes y que en el caso, por ejemplo, de los profesores de escuela, es algo que muchos profesores de escuela eh, sistematizan, por ejemplo, el recordar sistemáticamente fechas de cumpleaños, tener un calendario de cumpleaños, tener cosas gráficas, eh, nosotros en la docencia universitaria no sabemos mucho de eso, pero sí nos damos mucho a, a, a, debido a que en general, a, al menos en mi facultad hay <ríe> otras facultades que no, las, los grupos cursos son, son relativamente pequeños, entonces uno puede establecer una cierta eh, conocimiento fuera de lo que es el dictar la clase. Y eso genera un mejor a, a ambiente emocional, lo cual se ha estudiado principalmente de la psicología, que eso es benéfico para el aprendizaje. Bueno, y ahora vamos a salir un poco de lo que es eh, eh, neurociencia, vamos a meter un área que es psicología cognitiva, que básicamente el proceso del aprendizaje, si quisiéramos digamos, graficarlo, eh, hay, eh, consiste en la generación y la monitorización por parte del profesor de estos que llamamos los esquemas mentales. ¿Qué son los esquemas mentales? Son ideas que están en, en la memoria de, de, la, de largo plazo eh, y que se conectan con otras ideas, habilidades o contenidos como ustedes quieran denominarlo. Para los que recuerdan la película esta que se llama Intensamente, ahí hablan del concepto de las ideas centrales, es decir, ideas que están conectadas con otras cosas, con la experiencia, y básicamente el, la, lo que llamamos memoria de largo plazo, que es lo que a nosotros como eh, docentes nos gustaría que los estudiantes consolidaran en términos del contenido, las habilidades que queremos enseñarles, es, sigue una forma así de tipo relacional entre estos diversos contenidos con ideas centrales, y este árbol puede crecer. Entonces, la, la, este modelo de la psicología cognitiva, que es relativamente antiguo, eh, juega un rol importante la atención de parte del estudiante, eh, el proceso del aprendizaje que está allá, y otra parte eh, no tan obvia, y que no necesariamente siempre nos hacemos cargo, es que es muy importante este ciclo que hay acá, de recordar esto que hemos pasado, eh, porque fácilmente se olvida que está esta otra flecha por acá, y hacerlo pasar por lo que llamamos la memoria de trabajo. Una memoria limitada, que es una memoria del presente, eh, que, eh, que cuando se ha mostrado que cuando traemos esa, no lo quiero llamar información, pero ese esquema mental, parte de ese esquema mental, a esta memoria del presente llamada memoria de trabajo, eso sirve para reforzar la existencia y la permanencia de esa eh, memoria de largo plazo y disminuye esta otra curva que hay por acá, que es el olvido. Entonces, es una idea muy general de la psicología cognitiva respecto al proceso de aprendizaje. Pero como los docentes, especialmente aquí en este grupo, eh, han, tenido, han contactado diversas eh, realidades sociales, saben que esta cosa no es tan simple, ¿ya? Ese modelo. Porque, obviamente, por ejemplo, la atención, que es muy importante acá, depende del ambiente de aprendizaje, de los hábitos de estudio, de la concentración, también depende de allá de las múltiples exposiciones al contenido. El proceso de aprendizaje eh, propiamente, propiamente tal eh, eh, eh, depende de la claridad de la comunicación, los recursos y el diseño de actividades y generalmente en la docencia universitaria como que nos quedamos en eso, ¿verdad? No, no ponemos mucha atención a estas otras variables. Y bueno, si eso funciona bien, eh, eh, va a depender también del conocimiento previo que tenga el estudiante, la experiencia, los hábitos de estudio, la motivación, y esas cosas a su vez van a depender, depender del contexto social, las oportunidades que ha tenido en la vida, y por supuesto va a depender en mayor o menor grado del currículum y de la calidad de la enseñanza que se le esté dictando. Y por supuesto esta parte de, como dice acá, de recordar o de evocar, que es un nombre que me gusta mucho más, para eh, este, estas habilidades contenido en este esquema mental, para hacerlos pasar por la memoria de trabajo, depende de que yo tenga actividades de tipo que llamamos generativa, ¿ya? que es, por ejemplo, eh, el, el poder repetir de distintas maneras, lo que los profesores suelen llamar diversificar, de distintas maneras el contenido la habilidad que queremos enseñar. ¿ya? Y, por supuesto, todo eso tiene que hacerse en pequeños pasos, eh, con ayuda de codificación dual, es decir, eh, mostrar lo que queremos enseñar en eh, más de una modalidad sensorial, no solamente eh, con una gráfica limitada, así con poco elemento, y con una, una buena eh, exposición oral, ¿ya? pero no sobrecargando a esta memoria de trabajo que no puede almacenar mucho contenido e información eh, en este proceso. Y si uno logra repetir eh, este, este paso continuamente, eso ya se ha estudiado desde muy antiguo, eh, de que ayuda a consolidar esta memoria de largo plazo. Bueno, ahora utilizando el lenguaje gráfico, básicamente lo que el profesor hace es tratar de construir este esquema de mental y en una sala de clase cualquiera como esta, uh, tiene que estar monitoreando. Entonces, por, hay, por ejemplo, aquí esta estudiante como que parece que no está entendiendo mucho lo que le está explicando la profesora. Por acá, este, esta estudiante acá entendió la mitad, ese señor que está allá al fondo, no sé qué está haciendo, está como, parece que está haciendo visita de es un colega que está viendo la clase, que ¿sí? no tiene que ver con, con este contenido en particular. Y aquí hay otro estudiante que, que, no, que no está cachando mucho en realidad. Y bueno, esto diríamos que son los aspectos más importantes que dejamos en la presencialidad, que sea o no formalmente eh, enseñado, todos los profesores, los buenos docentes lo hacen. ¿ya? Y bueno, entonces todo esto suena como las cosas en el pasado, así como distantes, adiós, así. Y, y, y tenemos la sensación que difícilmente volverán en este mundo de Zoom. Entonces ahora vamos a tratar de ver un poco eh, cómo tratamos de rescatar algo de, esta, eh, de estas actividades que hacen los profesores en este contexto virtual. ¿ya? Entonces ahí ya terminamos esa primera parte. Y bueno, ¿qué aprendimos durante este año y medio ya casi de docencia virtual? Primero, eh, rápidamente, pasamos mucho tiempo así buscando múltiples herramientas, que Zoom, que Moodle, que la otra, que el Canvas, que la, cada uno buscando las herramientas que se adaptaran mejor a lo que uno quería obtener. También, al igual que ahora, estuvimos en muchos webinars y seguimos estando en muchos webinars de, de temas que nos interesan. Y bueno, al poco tiempo vimos que esta situación como ideal que nos planteamos, así el profesor y los estudiantes remotamente, así sus estaciones de trabajo, no era tan cierta porque empezaron a aparecer dificultades principalmente de conectividad, así el estudiante por allá arriba del techo tratando de, de captar señal de internet, ¿verdad? Entonces la cosa no estaba tan fácil y también al poco tiempo. Yo, eh, al poco tiempo se hizo notar estos otros problemas, como el tema de las pantallas oscuras, ¿ya? Eh, pero yo quiero hacerme cargo de eso y, y, y ver un poco en términos de por qué está pasando eso, ¿ya? Entonces, primero que nada, eh, hay algo que no... un fenómeno nuevo que ha aparecido que es el tema de las... Eh, bueno, no nuevo, pero hace un rato, que es lo que se llama la fatiga de la pantalla. ¿Por qué ocurre esto? ¿Ya? Uh, hay que entender que esta la modalidad tradicional de Zoom, que no es la que estoy ocupando ahora, por eso, intencionalmente, digamos, tengo este set aquí. Eh, de esto de, de hablarse cara a cara, no es algo que nosotros hagamos eh, naturalmente. De hecho, nosotros, como muestra la, la foto aquí, si nos subimos a un elevador, tratamos de evitar el contacto cara a cara. Eh, es bastante incómodo tratar de estar cara a cara en un ascensor y tratamos de desviar la mirada o centrarnos en nuestro aparato celular porque ese tipo de contacto estrecho, visual, es algo que no hacemos habitualmente. Por otro lado, cuando tenemos una situación, una, una charla, una clase real, como este auditorio, donde hay un señor allá que está eh, hablando, está el señor con S, que es el speaker, ¿ya? Eh, hay alguna gente, no todo el mundo está prestando atención, hay gente LN que está tomando nota, no sé si tomando nota respecto a lo que dice el speaker o a, a otra cosa, hay gente que en C allá que está conversando, no sé si estará conversando lo que dice el, el speaker acá, el presentador, ya, está en otra, edad, digamos, así que naturalmente en esta configuración de la sala normal, que podría ser esta, eh, no todos están prestando atención así mirando al frente, así que eh, el problema de querer forzar esa situación, que no es natural con el Zoom, eso implica mucha carga cognitiva, lo que los psicólogos llaman carga cognitiva, y e implica fatiga, cansancio. Bueno, eh, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de todos estos elementos? Primero, ¿cómo rescatamos elementos de la presencialidad para la docencia virtual que, que sabemos que potencian el aprendizaje? Y ¿cómo tratamos de evitar la fatiga de pantalla, que son los grandes temas que veo desde mi perspectiva, pienso yo que hay que solucionar. Entonces, eh, ah, esa diapos es lo que acabo de decir. Entonces, eh, hay un, <risa> un modelo de, de clase activa que yo escribí un instructivo hace un principio de año, en realidad, que recoge gran parte de mi experiencia el año pasado. Que ustedes los pueden, acá hay un código QR, lo, lo, lo pueden escanear, digamos, tomar una foto y, y descargar el PDF. Donde viene la larga explicación de, como, de lo que voy a decir ahora como en cuatro o cinco diapos. Entonces, ah, eh, el modelo, aquí aquí no se, no se va a alcanzar a leer, no leo ni yo, pero es para recalcar simplemente y después nos vamos a ir eh, punto por punto recalcar eh, la estructura de una clase. Esto es una estructura de una clase con una línea temporal allá, que es mi propuesta, ¿ya? Y, y, y solamente quiero resaltar, tener la visión global de resaltar cuáles son los factores importantes. Uno, que hay eh, múltiples eh, eh, puntos para interactuar eh, con los estudiantes, que yo llamo los puntos de pausa. Y, y, ¿Y cómo son los puntos de pausa? A través del chat, no forzando a, a que prendan sus, eh, eh, sus pantallas, o sea, sus cámaras. Lo otro es que los bloques, como pueden ver allá, en, en, en la línea temporal, son bloques cortos. ¿ya? No más de 15 minutos cada una de las actividades de una clase. Lo otro es lo que llamamos una práctica de evocación, acá en el número 3. En distintas partes de esta estructura de clase hay la oportunidad de hacer una práctica de evocación constante. Es decir, traer cosas de la memoria a largo plazo ya sea vistas en la clase, en una clase anterior, y hacer alguna pequeña actividad o una, simplemente una pregunta. ¿ya? Lo otro, eh, también está la posibilidad de tener tiempo de desconexión. ¿ya? Que en este caso, de acá, este punto que hay acá y otro que aparece aquí, no se alcanza a ver, me molesta la mesa virtual. Eh, eh, este es un punto activo de, de desconexión y este es un punto pasivo, ya vamos a hablar qué es eso. Y por último, en múltiples etapas, vamos a ir como para acá, eso, en múltiples etapas, allá en el número 5, tener eh, opciones para retroalimentar a los estudiantes, lo cual es muy importante. Entonces, ahora vamos a ver rápidamente cada uno de esos puntos. Pero, primero que nada, la introducción, si ustedes se fijan, allá dice una introducción de tres minutos, ¿ya? O sea, una introducción muy corta y que una buena introducción es eh, aquella en que nosotros podemos dar una visión general de lo que vamos a tratar en la clase. Lo podemos hacer de manera un poco lineal, como este profesor que todavía eh, sigue siendo muy lineal para sus cosas, que con un temario, ya como está ahí. O, como le gusta mucho a algunos profesores, eh, particularmente el sistema escolar, con, esta, eh, con estos mapas conceptuales, ¿ya? que es mostrar las ideas principales y cómo están relacionadas. Y eso tiene un propósito, un propósito ya que eh, la idea es que eh, si queremos construir eh, ese esquema mental que está allá, eh, la idea es que hay que tener, partir con una visión general de lo que queremos construir, que es equivalente a tratar de armar un puzzle sin conocer la figura global que queremos armar. Eh, y así es más fácil, eh, y esto se estudia en la psicología principalmente, eh, conectar el conocimiento previo, y ver las conexiones que tienen eso con nuestras metas de aprendizaje particular para esa clase. Ahora, eso hace uso de una propiedad eh, que tiene el sistema nervioso, que nuestro sistema nervioso es súper bueno para encontrar patrones y conectar cosas en cosas que no son tan evidentes, como ver una cara aquí en esta imagen es de árboles y unos pájaros aquí. ¿no? Es súper bueno, el, nuestro cerebro es bueno para encontrar patrones, ¿no? y para generar patrones a partir de cosas dispersas. Entonces, el sentido, de, el sentido de, de tener esa visión general, ese esquema mental que está allá, eh, es que sería, es bueno como presentarlo hacia dónde vamos. Eh, eso ayuda mucho al aprendizaje, se ha estudiado eh, largamente. Y aquí vamos a introducir el primer punto de pausa, que es para eh, rápidamente, fíjense allá a los tres minutos después de la introducción, eh, eh, poner un... Primer punto de pausa para capturar la atención del estudiante. Y la manera más efectiva que he encontrado yo de hacerlo es utilizando el chat de Zoom, con una pregunta eh, generalmente introductoria, eh, de fácil respuesta, eh, muchas veces una pregunta que va hacia el, eh, enfocada hacia la opinión de los estudiantes. Y lo interesante hacer aquí es conectar con los estudiantes y la clase, generar una especie de clima emocional al principio. La mejor manera de hacerlo, mi sugerencia, es que uno puede preguntar una, un tema de contenido, no todos van a responder, siempre responde un, un porcentaje muy limitado, pero lo que uno puede hacer si fijarse en el chat, decirle, decirle a otro compañero que no haya contestado, decirle la siguiente pregunta, eh, no sé, eh, Juanita, ¿qué te, ¿cuál de estas respuestas de tus compañeros te parece más interesante? Entonces ahí, primero que nada, eh, doy el mensaje a Juanita que su opinión me interesa, aunque ella no haya opinado. Y segundo, le doy el mensaje a aquellos estudiantes que ya opinaron que la, la opinión que ellos dieron es importante para los otros estudiantes. Entonces, eso es importante para poder engancharlo rápidamente en el devenir de la clase. Y ahora, bueno, mi ejemplo, aquí yo esta charla la he dado para colegio. Entonces yo puse un signo de advertencia ya de esto es para docencia universitaria. Así que debería haberlo sacado para esto. Y ahora nos vamos a ir a la otra parte del esquema, que es el, precisamente el proceso del aprendizaje y la clase propiamente tal. Entonces, eh, mi idea es que los docentes universitarios no dejen de hacer lo que ya saben hacer relativamente bien, que es la clase expositiva, pero le demos una vuelta a eso y lo hagamos ligeramente distinto. Primero que nada, es súper importante, como dije, la... la la visión global de lo, de lo que es la clase y yo algo que siempre hago aprovechando que vivimos en el mundo de la serie, hago este eh, al principio de la clase este que se llama el five minutes recap ya es decir por ejemplo contar en cinco minutos qué fue la clase anterior así como en la serie contar en menos de cinco minutos qué pasó en la serie en, en el capítulo anterior entonces es un ejercicio interesante porque eh, eh, a algunos profesores con formación pedagógica le va a parecer ridículo lo que estoy diciendo, pero es obvio que cuando uno hace este ejercicio, uno obviamente va a tener que sentarse en los objetivos de aprendizaje. Y si uno no los declaró, es un, un pedagogo más o menos flojo como yo, uno se da cuenta inmediatamente cuáles van a ser los objetivos de la clase pasada, porque uno va a rescatar las cosas centrales. ¿no? Entonces es una buena manera de afianzar aquellas cosas, de recalcar a los estudiantes qué es lo importante de la clase pasada. Y eso hacerlo, el desafío para uno es hacerlo menos de cinco minutos. Y lo otro que yo estaba utilizando, con un resultado más o menos variado, algunas veces bien, a veces mal, es que eh, lo típico que pasa de estas clases online que uno hace la clase, te dan una hora ahí hablando, tomando agua, y después eh, le entrega el PDF. Ya, entonces, eh, y eso también pasa en la clase presencial. Entonces, yo en realidad, como me ha tocado hacer a clase alumno de primer año, me he dado cuenta de algo que ya me había dado cuenta con alumnos más antiguos: que los estudiantes en general no saben tomar apuntes. Entonces, eh, entonces yo les entrego antes de la clase esto que se llama una plantilla para toma de apuntes en formato Corner Notes. Las Corner Notes son unas cosas más o menos antiguas, ¿ya? Son como hace 30, 40 años, pero son muy útiles ahora. Entonces de un Word que tiene la siguiente estructura. Tiene las eh, diapos acá y, y tiene una columna que dice observaciones, donde pone, por ejemplo, las palabras clave. Y acá viene la columna propiamente tal de los apuntes que uno toma. Entonces, ¿cuál es la idea? Seguramente no alcanzan a verlo porque está un poco chico. Eh, van ciertas instrucciones en esta Cornell Note. Por ejemplo, dice... La instrucción número uno, durante una clase, usar sentencias breves y concisas, usar abreviaciones, usar listas, en la zona de observación, esa que está aquí más hacia la vuestra derecha. ¿ya? Y la idea es que eh, generalmente los estudiantes eh, toman notas, qué sé yo, y no alcanzan a elaborar mucho más de eso. Entonces la idea es, que es después de tomar notas, ellos puedan las... La, la clase está dividida de tal manera que un concepto o una idea eh, termina en esta en este ca, eh, casilla que está acá, que se llama casilla de resumen. Entonces, la idea es que después de una, un buen tamaño, son después de 10 diapos, una cosa así, uno pone eh, algo tan simple que, como dice identificar la idea principal o la idea secundaria, ¿ya? que dice en esa casilla. Entonces, la, la, la idea es que después. De la, de la clase, los estudiantes puedan eh, empezar a trabajar esta otra parte de la, del esquema, que es empezar a recordar lo que dijo el profesor, eh, eh, eh, tratando de construir un resumen de lo, que, de lo que se vio en esta clase, que creo que olvidé decirlo, es eh, muy breve, 15 minutos. Entonces, ahora vamos a hacer... Un segundo punto de pausa que ahora ya podemos hacer con la misma metodología del chat una pregunta, eh, pero que es respecto a lo enseñado hoy. ya Nuevamente, traer nuevamente algo de eh, de lo que ha pasado a memoria de largo plazo, pero no está consolidado a la memoria de trabajo en el esquema que está ahí. Y ahora eh, ahora es la oportunidad de utilizar las Cornell las notes que tomamos en ese primer periodo para evitar eso. ¿Ya? La fatiga de pantalla estar ahí eh, todo el rato viendo. Y se puede hacer de dos maneras. Uno, eh, que el estudiante, yo recomiendo esta opción, que decirle al estudiante, ok, usted eh, eh, desconectese un 15 minutos y vaya a trabajar en sus Cornell Notes, trate de completarla ¿ya? Y, y, de, y terminar esa casilla del resumen. Esa es una opción. Es una opción buena porque significa desconexión de pantalla. ¿Ya? 15 minutos, está súper bien. O la otra opción, eh, dependiendo del entusiasmo, si son, son clases en que no están muy cansados los estudiantes, esta otra, que es dividirlos en grupos Zoom, ¿ya? Esta diapo de acá, yo la guardo con mucho cariño porque es la diapo de mi primer grupo de estudiantes del año pasado, ¿ya? En que prendían las cámaras. Ahora bueno, eso ya nunca, nunca volvió a pasar, así que la guardo con cariño esta diapo, ¿ya? Entonces, grupo Zoom y ahí pueden compartir sus ideas respecto a, a, la, a la clase de hoy. Ahora, yo sé que esto es contraintuitivo porque habitualmente uno se dedica a dar la clase, pero aquí en realidad yo lo estoy enseñando a estudiar. ¿ya? Bueno, y eh, después de ese periodo en que comparten sus apuntes, viene lo, obviamente el tiempo de retroalimentación. Entonces, aquí viene la pregunta un poco obvia, que de hecho estuvo en cierto momento presente en esta discusión de los protocolos de docencia virtual. ¿Es retroalimentación escrita o verbal? ¿Ya? Permiso. Entonces, eh, lo que sabemos es que eh, hubo mucha insistencia de los estudiantes, de, y yo creo que eso fue un error, eh, de este tema de la retroalimentación, de todas las cosas que ellos generaran en las plataformas. ¿ya? Eh, lo que sabemos de la psicología cognitiva que la, la retroalimentación más efectiva eh, con los estudiantes siempre es la retroalimentación verbal y ojalá así en grupo, a todos de una vez. ¿ya? Porque eh, eh, eso da la oportunidad al profesor de hacer su labor como docente, que es monitorear el aprendizaje corregir, contrapreguntar, contrapreguntar si es que uh, realmente se entendió o lo que él quiso o él o ella quiso explicar. ¿ya? Entonces, eh, siempre es mucho más efectivo, y eso es algo conocido hace mucho tiempo, mucho más efectivo la retroalimentación verbal. ¿ya? Así que yo soy un poco en contra de esta de la retroalimentación en línea, escrita de cada una de las cosas que hacen los estudiantes. No, es mejor reunirlo a todos conversar los errores más comunes que se generaron en, eh, en una prueba, en una actividad, de manera grupal, ¿ya? Y así es mucho más efectivo. Eso permite, eh, eso permite perdón, eh, uh, en el fondo hacer un modelar, ¿ya? Y hay otra actividad que puede ser otro punto de pausa, que se llama, que los profesores lo, lo usan mucho en los de colegio, que se llaman los tickets de salida. Los tickets de salida, en el fondo, son lo que llamamos una, una práctica de evocación, es decir, nuevamente traer elementos de la memoria de largo plazo que no están consolidados, traerlos a esta memoria de trabajo con una actividad breve, y eso sabemos que va a consolidar. Y si ustedes eh, descargaron o van al, al tutorial que yo les indiqué, eh, hay en ese tutorial un enlace a descargar 25 plantillas de, de actividades disponibles ¿Ya? De, del tipo ticket de salida. Pero aquí los tickets de salida son, son interesantes, porque hay tickets de salida individuales y grupales. ¿ya? Por ejemplo, está este, este que está acá arriba, que no, tal vez no alcanzan a, a, a leer, que es el, un ticket de salida y eso uno lo puede implementar inclusive online, que se le pregunta al estudiante, ¿qué se recuerda a usted de hace un mes atrás? ¿Qué se recuerda de la semana pasada? ¿Qué se recuerda de la clase anterior? Ese es un tipo de de ticket de salida. Otro ticket de salida que es eh, me, me llama mucho la atención, eh, no he tenido la oportunidad de implementarlo porque esto es relativamente nuevo para mí, eh, se, se llaman los relevos de vocación, que en grupo, le puedo preguntar, a, en este caso un grupo de cuatro estudiantes, son cuatro casillas, le puedo preguntar al estudiante 1, o sea que eh, ellos lo hagan en grupo, escriba todo lo que recuerda de la clase de hoy, ¿ya? O las palabras clave. Y acá, al estudiante número y, y en dos minutos, ¿ya? después se lo pasa al, al estudiante, esto funciona mucho mejor presencial, por supuesto, se lo pasa al, al otro compañero del grupo, y el, el otro compañero también tiene dos minutos para, para escribir cosas que no, no están en lo que hizo el otro compañero. Y así, y así con el tercer compañero no tiene que, tiene que recordar todo lo que se acuerde de la clase, <coughs> pero que no está en lo que dijo el compañero o compañera 1 o compañero 2, y así. Por eso se llama un relevo de vocación. Y todo ese tipo de actividades, de práctica de vocación, que es algo que no hacemos mucho eh, en la universidad, eh, se ha mostrado por mucha evidencia, principalmente en el laboratorio de psicología, que sirve para consolidar eh, esto, que es lo más importante para nosotros, la memoria de largo plazo. Y por último, en, al final de la clase es importante tener un tiempo flexible de 10 minutos, que es una oportunidad para que nos eh, conversamos con los estudiantes. Yo, en realidad, esto lo he cambiado un poco, a, ahora lo hago al principio, ¿verdad? Oiga, ¿se vacunaron o no? ¿Cómo han estado de salud? Esa cosa es importante, tomarse un tiempo sistemático de eso, eh, de, de, de, de, de tratar de conocerlo y generar un clima emocional más agradable, que eso ya sabemos potencia el aprendizaje. Por último, algo que se notó principalmente este año, y que yo tomé medidas preventivas al respecto dado que tenemos muchas actividades que podemos convertirla en, en esto que llamamos aula invertida, grabaciones en video eh, no, este año no voy a repetir lo mismo que es el año pasado en especialmente ciertas clases entonces, por ejemplo, este es el programa del curso de Fisiología, para y Farmacia que yo dicto y lo que está en amarillo son clases que yo eliminé o sea, los estudiantes no tienen que venir al horario indicado y conectarse, sino que van a, ir a ver un video hecho de cierta manera, que vamos a verlo eh, más ratito, eh, eh, donde ya tienen la clase y el material asociado a la clase. Entonces, yo este semestre hice la mitad de las clases por videoconferencia. ¿no? Y eso es nuevamente con este asunto de hacerme cargo de la carga cognitiva y de bajar la intensidad y el tiempo de pantalla. Ya, y la última parte, estoy... Ya me quedan 10 minutos, super. Y la última parte, <ríe> bueno, de todas las cosas que hemos visto, ¿qué vamos a dejar para el retorno presencial? Entonces, curiosamente, lo que les voy a mostrar ahora es una especie de, eh, no es ya vu, es cuando uno ve para, para hacia el futuro, ¿ya? El, una especie de visión ya que tuve antes del estallido social, que empecé, a, me gané un proyecto de innovación docente y muchos de esos elementos que voy a mostrar ahora vienen de eso. Entonces, en esa época yo pensaba que, bueno, dado que las nuevas versiones del Módulo son compatibles con teléfonos celulares, como se muestra ahí, ahí está mi curso de fisiología, con sus clases, con sus actividades, yo voy a utilizar las pruebas estandarizadas, las a veces vilipendiadas, pruebas estandarizadas como actividad de vocación, como práctica de vocación. Eh, todas las clases. ¿Cómo es eso? Eh, y aquí está, eh, en realidad... Aquí está en Zoom, digamos, eh, pero que es lo mismo en presencial. Eh, voy a utilizar las clases online, eh, o sea, las pruebas online, clase a clase, de la siguiente manera. Eh, eh, cada estudiante eh, puede hacer esta prueba, eh, eh, que es una prueba cortita de tres preguntas, de manera individual al principio de la clase, y después a un tiempo uno puede configurar para que puedan responder la misma prueba, un banco de preguntas. Eh, en que se revuelven las preguntas, un, ba un banco no infinito, pero un poco más grande que las tres preguntas, eh, con sus compañeros después los puede responder al final de la clase y, y, y de ahí se saca una nota promedio. Entonces, como el estudiante universitario no trabaja, sino le damos una recompensa, esto le va a valer un porcentaje pequeño de la próxima PEP. ¿ya? O sea, eh, eh, yo sé que este, el, la práctica continua de vocación a través, por ejemplo, de las pruebas eh, estandarizada clase a clase sirve precisamente para hacer esta cosa de traer eh, eh, cosas de la memoria de largo plazo que no están consolidadas aún a la memoria de trabajo <risa> entonces y eso yo lo probé un tiempo en, en las clases en Zoom por eso está en esa figura repetida con grupos Zoom ya pero cómo me aseguro que lo, lo, la, la pregunta digamos un poco impositiva del profesor pero ¿cómo me aseguro que los estudiantes repasen la materia? ¿Ya? Efectivamente, y no lleguen en blanco a dar la prueba. Bueno, para eso, yo lo que hice eh, eh, fue hacer un modelo de trabajo no presencial que consiste en que cada clase tiene su clase grabada online. Yo tenía mis clases presenciales grabadas porque estaba en este proyecto de innovación docente. Entonces, ¿qué, qué pasa con un... Eh, el, Primero que nada, aquí el PDF no es gratis. Ellos tienen que ver la clase, ¿ya? Que es una versión más corta de la que yo hago presencialmente, porque presencialmente trato de hacer otro tipo de actividades. Pero aquí es como la clase formal expositiva, pero de 15 minutos, 20 minutos o media hora. <coughs> no la hora y media, ¿sí? ¿Ya? Y lo que tienen que hacer es, aquí dice video interactivo, es decir, tienen que ver la clase para desbloquear el poder... Eh, a ver, ¿qué dice ahí? Eh, el poder desbloquear el hacer otra actividad entonces pero la clase digamos yo en algunos de ellos yo tengo algunas preguntas que interrumpen el video y si le contestan bien avanzan si no retroceden al principio ¿ya? y una vez que hacen eso pueden bajar otro hacer otro tipo de actividades por ejemplo aquí hay una típica actividad que es más o menos antigua antes eh, antes uno lo utilizaba mucho que son las flashcards o estas tarjetas para estudiar en que uno ponía una pregunta y al reverso de la respuesta es una metodología relativamente antigua para memorizar, ¿ya? Pero aquí la flashcard en realidad están enfocadas a lo que son los objetivos de aprendizaje de esa clase, ¿ya? Y una vez que pasa eso, puede recién ahí descargar el PDF de la clase. Pero el PDF de la clase contiene un bonus track, por decirlo así. Contiene una serie de preguntas de la clase que no están aquí disponibles a menos que uno haga todo eso. Y esas preguntas de la clase van, sirven para estudiar para la, la prueba global de esa unidad. Bueno, y eso lo podemos resumir, como me gustan los diagramas, esto lo puedo resumir en un, con un diagrama de flujo, ¿ya? Esto netamente va a mostrar todo eso que muestra ahí, lo voy a resumir en esta figura. ¿ya? Nada bueno, entonces la, el desafío va a ser lo que teníamos antes de la pandemia, cómo vamos a cambiar, digamos, de este diseño tradicional, ¿ya? Ahora que volvamos clase 1, clase, clase 2, clase 3, clase 4, expositiva y una prueba de la unidad, ¿cómo lo vamos a cambiar? Entonces puedes llegar a, a hacer cosas un poco... se ve complicado como esto, ¿ya? que es que eh, después de el, una clase expositiva 1, digamos, que está ya viene este diseño asincrónico eh, que está disponible en línea y después para la clase siguiente eh, eh, <coughs> está esta parte que tiene que ver con la prueba de entrada, una retroalimentación del profesor, después la prueba global, y después viene una clase expositiva con codificación dual, es decir, muchas imágenes y, y, y poco texto, y más que nada el relato del profesor. Y después eh, va a ser otra actividad asincrónica al sitio web, y después la misma cosa, esto desbloquea el poder hacer la prueba. Ahora, yo este modelo que le había plantado inicialmente me di cuenta que en realidad es mucho mejor y tiene mejor efecto en el aprendizaje y eso es algo obvio, un poco conocido, si uno hace, hace lo que se llama un espaciado del contenido. Es decir, por ejemplo, que hacer esta prueba de la clase 3, que está por acá, eh, se activa si usted hizo la actividad de la clase 1, ¿no? o sea, correrlos temporalmente, porque eso te obliga al estudiante a ir hacia atrás y hacer un repaso de lo que vio anteriormente. Entonces, nuevamente, uno va espaciando esto y eso tiene mejor efecto en el aprendizaje. Otra opción es que exploré durante esta época de pandemia fue un tópico que se llama el aprendizaje generativo. ¿ya? Hay un libro de eso muy interesante que lo recomiendo leer. No está disponible en español. Que lo hice con la actividad de laboratorio. ¿ya? En fisiología hay que hacer laboratorio, pero aquí estamos en pandemia. E hice muchos laboratorios virtuales. Eh, con, eh, eh, con simuladores pero eso es medio fome porque laboratorio virtual no es como un laboratorio real en que las cosas fallan, aquí nunca falla entonces lo evalué de distintas maneras y aquí introduje una nueva manera de evaluar que es la última que está acá que se llama generar un video en formato pechacucha ¿ya? ¿qué es eso del formato pechacucha? como una actividad evaluativa del laboratorio que es la mayoría del porcentaje el Pechacucha es una exposición corta que se utiliza en el mundo de los negocios, ¿ya? que <ríe> consiste en 20 diapositivas, uno tiene que contar una historia. En 20 diapositivas y uno no se puede demorar más de 20 segundos, es decir, el video completo no puede durar más allá de 7 min minutos. Y eh, como las actividades de laboratorio son varias eh, subactividades, esas las distribuyo en grupo después de la sesión está online en que hacemos el laboratorio para que ellos eh, como nota adicional eh, del laboratorio tengan que hacer esta presentación. Entonces, bueno, eh, eso va, obviamente va a asociar una rúbrica disponible online, ahí está, no alcanzan a ver, pero es eh, muy cómodo para el profesor evaluar porque esta rúbrica en Moodle uno hace clic clic clic clic y le da el puntaje al estudiante rápido, ¿ya? pero uno tiene que verse los vídeos. Eh, ¿Qué tanto trabajo hacer el Pechacucha? Porque le pregunté a los estudiantes, porque también van a invertir mucho tiempo. Entonces, según ellos, en esta encuesta a 54 estudiantes, toma como casi 12 horas preparar esto, ¿ya? Ok, el resultado yo creo que no es tanto, pero bueno, ellos eh, lo dijeron. Pero una vez que se pusieron de acuerdo en grupo, vieron el material, eh, ¿cuánto tiempo eh, se demoraron en grabar? como dos horas aquí, ¿ya? Y esa presentación de siete minutos, en promedio, se mueran dos horas en concertarse para grabarlo en Zoom, ¿ya? Y lo interesante de eso es la parte como cualitativa de esta encuesta, que es la opinión de eso. Y aquí en amarillo, en, en, pues, perdón, en ese color como medio azulado, no sé cómo se llama, eh, eh, se repite en casi todas las declaraciones, aquí elegí un muestrario, de que... es toma mucho tiempo, sí, toma mucho tiempo, ¿Ya? todo lo que está en el mismo color. Pero en amarillo, interesante es que se repite mucho eh, la, la palabra complementar, aprender y reforzar, aplicar los conocimientos, entonces los estudiantes le dieron un valor a esta actividad que les sirvió para consolidar, o como lo digo yo, una práctica de evocación de los contenidos del laboratorio y obviamente de la asignatura de teoría en en este formato, ¿ya? y es una de las cosas que yo voy a rescatar para al, fu al futuro, por último de todo esto que les he contado ¿qué me voy a llevar al aula presencial obviamente la actividad asincrónica, este modelo de que las diapositivas no son gratis hay que hacer un pequeño trabajo asincrónico también eh, las Cornell Notes, ya yo creo que se trabaja mucho mejor presencial, aquí online, medio difícil no, a veces no conversan entre los grupos pero esto sí definitivamente lo voy a llevar, seguramente que lleven su, o su computador o impreso, y discutan y, y, y generen estos resúmenes, es decir, estudien en la clase, cosa un poco contraintuitiva. Eh, ciertamente el pechacucha como actividad generativa de, de mucho trabajo, de trabajo grupal. Y un segundo... Mi hija está en clase, así que <ríe> tengo que cerrarle la puerta. Y por último, eh, todos aquellos aspectos que son importantes para el aprendizaje de las evidencias eh, provistas por la ciencia del aprendizaje que yo he mencionado acá y que es importante que uno las haga explícitas en la práctica docente. Bueno, y esa sería la presentación del día de hoy. Gracias por asistir y ahora voy a cambiar del estudio al, al modo Zoom tradicional.